¿Eres autónomo o una pequeña empresa? ¿Desarrollas una actividad cultural y tienes un proyecto digital y tecnológico que puede impulsar la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas? ¿Te preguntas cómo financiarlo? Para estos proyectos, desde el Ministerio de Cultura y Deporte hemos creado las ayudas para la modernización y la innovación de las industrias culturales y creativas. Son unas ayudas de concurrencia competitiva, por lo que tendrás más posibilidades si tu iniciativa contribuye a cumplir los objetivos de la convocatoria. Además, debes tener en cuenta que estas ayudas están destinadas a financiar actividades culturales y creativas que constituyan proyectos digitales y tecnológicos concretos y específicos claramente diferenciables de tu actividad ordinaria. ¿Quién puede presentarse? Profesionales inscritos en el régimen especial de trabajadores autónomos a la fecha de presentación de su solicitud. Personas jurídicas con ánimo de lucro, que sean pequeñas empresas y microempresas constituidas legalmente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. En ambos casos, los solicitantes deberán ser de nacionalidad española, de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y tener residencia fiscal en España. No podrán obtener estas ayudas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como las entidades sin ánimo de lucro. Quienes ya hayan sido beneficiarios en las tres últimas convocatorias, no podrán presentarse a la siguiente, quedando excluidos en caso de hacerla. Cómo solicitar la ayuda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 Certificado electrónico de persona física a nombre de la persona que actúa en su nombre o representación, siendo necesario, en este caso, que se presente la documentación acreditativa de las facultades representativas, salvo que el autónomo tenga registrado el apoderamiento de la persona que actúa en su nombre en el registro electrónico de apoderamientos y así se indique en la solicitud. El formulario de solicitud deberá ser cumplimentado en su totalidad y en castellano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 de la memoria de actividades de la entidad en los dos últimos años y de las previsiones de explotación del proyecto en el modelo para personas jurídicas. No podrá superar el límite de páginas y de palabras indicado en la convocatoria. Presupuesto de ingresos y gastos en el modelo para entidades. Cronograma con la información del desarrollo del proyecto por fases. Autónomos. Deberán presentar, como mínimo, copia digitalizada del proyecto, del currículum vitae del solicitante y de las previsiones de explotación del proyecto en el modelo para autónomos. No podrá superar el límite de páginas y de palabras indicado en la convocatoria. Presupuesto de ingresos y gastos en el modelo para autónomos. Cronograma, con la información del desarrollo del proyecto por fases. El modelo de cronograma será el mismo para personas jurídicas y autónomos.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 No será obligatorio para aquellas entidades constituidas después del plazo de presentación del último impuesto de sociedades. Autónomos, copia digitalizada del DNI o del NIE. No será necesaria su presentación si se presta el consentimiento para la comprobación automática de estos datos por parte de la Administración. Certificado de vida laboral que acredite la inclusión del solicitante en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a la fecha de presentación de su solicitud.